¿Qué tal, del canal? Aquí Caplin no para hacer Ahí nos encontramos con Rabito. Hola Rabito, ¿cómo estás? Bro. Hola Caplin, ¿cómo estás, pana? Estamos súper bien. ¿Y Rabito, ¿quieres conocer a dónde te traje? Sí, sí, obviamente, ¿dónde me has traído el día de hoy? Mira, mira, mira ese cartel ahí arriba. Lo que dice, ¡Oh! no dejas el agujero incorrecto correcto. ¿Cómo que agujeros? ¿Qué, qué, ¿Qué agujeros? ¿Por qué agujeros? ¿Por qué? Pues, panita, te explico un poquitico de cómo va este minijuego Lo que, a ver, a ver, a ver. Lo que tenemos que hacer es que van a aparecer aquí preguntas Por ejemplo, aquí sé quién es más probable que venga a otro país eh, uh. Dependiendo de que quién pierda, pues se va eliminando uno de estos bellos, hermosas personas que nos están viendo a mis primos rabitos Mira, mira, mira, por ejemplo rabito Digamos que aquí tú pierdes Entonces yo llego y hago esto no, no. <risa> Y se muere, así va Así va el juego bro Vale, vale, entiendo, entiendo ¿Entiendes, entiendes? ¿Y el rabito? Eh, pero pero el rabito pues Ya está en un, en, en un lugar mejor <risa> <risa> Ese día algo cambió dentro del Otsu algo se quebró. Bueno, vamos con esa pregunta otra vez. ¿Quién es más probable que viaje a otro país? Pues tú escoge aquí, te tiras tú o, o aquí donde mí. ¿Quién es más probable? Oh, pues yo yo... creo que yo. A ver, yo he viajado, o sea, yo he viajado, pero a otro país aún no. ¿Tú has viajado a otro país, no? Sí, sí, me he ido a Colombia, Perú y a Estados Ah, no, pues. Pues, bro, yo mm. como voy a ir a viajar muy pronto, yo. Yo yo digo que yo. Yo creo que voy a viajar más primero que tú. Ah, ah, sí. Pues yo voy a votar por mí, porque sí. A ver. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? No, Panita, ves pues es que la pregunta estaba mal. No decía en qué momento, no, no sabía si era desde antes o de ahora. Entonces, por eso. No, no, no. No, no tú te equivocas y yo lo hice bien, así que un Kepler y menos. ¡No! ¡No! ¡Qué play, carnalito! ¡Arde, arde, arde! arde oh, carnalito! Bueno, vamos con la segunda pregunta Dice, ¿Quién es más probable que no se duche por varios días? ¿Eh? Pues, pues Aquí huele a suciedad Y no soy yo Huele rarito, huele rarito A ver... Pues tú tampoco hueles... Oh. Tú tampoco hueles tan rico que digamos Respétame, Yo huelo a rosas y a ver bueno tú que quieres tú que crees que es yo o tú pues yo voy a coger por yo tí, creo a ver. que eres tú pana yo creo que eres a tú va, no yo esta vez si voy contigo como la anterior perdí esta vez voy a ganar pana estoy muy seguro que es este mira eh. ¡Oh! <risa> He ganado arde sucia Se ríe ahora cada vez. ¡No! ¡No me exhibices, pan! ¡Me exhibiste, es que no me baño! No te bañas, pero aquí te. Aquí, mírate, tírate, tírate. Ahí te puedes duchar un poquitico. Ahí, está, ahí uh, está. ¡Uh! Sí, sí, sí, Y sí, ahora sí estás limpio, estás limpio. Vale. Sí, arroz, abuelo. Ahora sí, panita, despídete de tu primo. Segundo. ¡No! ¿Cómo que? ¡No, no, no, no, no! ¡Ten piedad, ten piedad! ¡Él es inocente! ¿Cuál elimino? ¿Cuál elimino? ¿A eliminar este que me está viendo raro. No, ¡Oh, ese es el más guapo <risa> Te me cuidas, primo <risa> No, pues. Me mí... encanta me De ya vas a ver Bro, ¿revivió el capley. Bueno, vamos a hacerle la munición No, <risa> carnalito <risa> <Bueno>, Arde, arde <risa> Bueno, en fin, vamos al otro Tiene más probable de que pierda su dignidad mm, Yo <risa> creo que tú ¿Tú crees que yo? No, sí, ¿Pero sí, por sí, qué? ¿Por qué? Si sí, sí, yo... Ah. Ah, sí, me trae varios recuerdos. Eso, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Mm. Yo, yo creo que tú perdías en un reto de bailar la Macarena, pana. No, panita, no. Recuerda mi hermana. <ríe> bueno, yo voy por mí, yo voy por mí. Yo también voy por <ríe> ti. <A ver>, vamos, <ríe> uno, dos, <ríe> tres. <ríe> no, ¿Cómo de que yo pierdo la vida. <ríe> Pero panita, es momento de. Ah, no. No ah, no nos matamos ¿por qué, no? porque acertamos. Simón, acertamos. O sea, pero igual, ¿por qué no aparecen los sucios? Vaya, se os quedó. No? <risa> ¿Eh? ¿No te dolió matar a uno tuyo? No, no, porque yo soy el verdadero, el real, el no fake. Eso no me lo esperaba. Bueno, siguiente pregunta. Dice, ¿quién es más probable de que tenga novia? Oh, <risa> el amor. Uy, el amor. ¿Y mis tiempos me llamaban? Romeo ¿Romeo? ¿Y por qué te uh -huh, llaman uh -huh. Romeo? A ver, dime Porque me decían, ¿Dónde estás? Que no te veo Peter Parker Ah, bueno, a ver, pues yo no es que sea muy guapo ni muy feo, pero las chiquibabies me buscan <risa> <Let's kill. risa> ¿Las <chiquib> <risa> Bueno, marito, bueno. pues yo me voy a escoger a mí, otra vez Vale, yo voy a por mí, yo voy a por mí Vale, vale, vamos, vamos Uno, dos, oh, tres ¿Cómo que yo no? Tardes, ah, no? panita, tú nunca tendrás novia, guacho Siempre, siempre estás es estás una personaje de anime Sucio otaku Ya me voy a enamorar de mí mismo Hola, guapo, ¿cómo estás? Adiós Bueno, panita sin sin pareja pues aquí me tienes a mí guapo. Bueno, continuamos. Eres un monstruo. ¿Qué es más probable que se vicia un videojuego? Uy, uy. Uy. En esta respuesta hay que ser sincero, pana. Así que voy a tirarme a mí mismo. A ver, panita, tú no eres el único que te vicia videojuegos. Yo uy, vivo. verdad. Pero, mira, yo he estado mucho tiempo inactivo sin subir videos por juegos. Pero, pero yo también voy para eso. <risa> Ando jugando mucho, ando jugando mucho. Bueno, vale, somos los dos, los dos somos culpables. Bueno, vamos, uno, dos, tres. ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eramos los dos! ¡Eh! ¡Qué bien! Yo pensaba que ibas a perder, quería matar a otra familia tuya. ¡Hola! ¿Y esa agresividad? ¿Qué te hicieron los conejos? No sé, pero son muy bonitos. Creo que ven que más bonitos cuando arden. ¡Quiero ver el mundo arder! <risa> ¡Vaya dato perturbador! ¿Quién es son más fachero? A ver, Vanita. Esta respuesta ya. es obvia. Exacto, miren esta imagen. O sea, ¿quién es más guapo? Yo, obviamente no. na, na. Mira, mira, mira esa carita, mira esa sonrisa, guacho, mira. Mira, nah. mira ese, ese guiño de ojo picarón, ¿no? Tremendo, tremendo, nah. tremenda. Nah. ya. Say mírame, ya. Mírame, bien, mírame bien, mírame bien, mira, mira. Te doy una vueltita. No, no, ahí, ahí debajo de, de, de, de ese pelito ¿o tienes un grano. Así que ¿Eh? no, no, no eres bello. ¿Qué? Pero tú tampoco tú tampoco eres tan bello, tienes una cola muy, muy peluda. Eh, ese es muy bueno porque es esponjoso y peluda. Pero sucia. Porque eh, nunca te, te duchas. <risa> bueno, eso no te lo voy a negar. Bueno, panita, pues. Yo voy a escogerte a ti. Yo te voy a escoger a ti. <risa> ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! ¡Ah, ¡No, panita! ¡Vas te la yo! era! No, panita, tú no eres el fachero. Ya ves que yo soy el fachero, ya verás que voy a ganar eso, ya es la última ronda, ya verás. Ver. No, no, esto me ofende muchísimo Ya viste, es que no eras tú Entonces, el universo sabe que soy el más facha ah. Estoy viendo una lava ahí, muy, muy ardiente y incandescente No, de que sea el lava fake, lava fake No, tía, para no, no tiras tira. <risa> <risa> <risa> Ya se me tiran, no hay fachero, <risa> <vaquero, no. risa>